Aires, uh -huh. ...en donde se prohibió la utilización de este lenguaje... ...llamado inclusivo en las escuelas. Primer error. A ver, ¿cuál no es? No hay prohibición. No hay prohibición por no, parte lea, del gobierno. Lea, lea la resolución. ¿Y qué dice esa resolución? La resolución... Eh, no lo, lo recomienda. No, de, no habla de... eso. A ver, la resolución... Eh, ...e incluso... Yo la, ya he leído la resolución y estoy leyendo los... ...tiene unos anexos... ...que son unos instructivos para profesores... ...de educación inicial, media, primaria y media para la utilización, cómo es la, la correcta utilización del llamado de lenguaje inclusivo. Ajá. Lo que plantea la resolución es que lo común a la escuela, lo institucional sí. debe ser hecho en lo que en, en lo que hablamos todos. O sea, las pruebas, los exámenes, sí, todo eso y, tiene la, que ser... y la comunicación a los padres y el saludo en la mañana, etc. Suena bastante, suena bastante lógico. Claro, veces, pero ¿no? de lo que te tenés que preguntar ahora es por qué de una resolución que dice eso, el debate es que se prohíbe porque algo. Porque lo cuando dijo no... el propio Larreta en la conferencia claro. de prensa bueno, la Larreta. Está bien, pero Larreta porque me parece a mí que habla habla sin conocer muy bien Ajá. el tema, pero como a mí me llamó la atención eso... Es más, hay culpa al, <ríe> al ...a la utilización del lenguaje inclusivo... ...en su conferencia bueno, sobre es, el retroceso en... Bueno, eso es, eso, los especialistas que es lo que dicen... ...yo ya consulté a algunos... ...dicen que no hay ninguna eh, comprobación de uh -huh. eso... ...pero tampoco hay comprobación de lo contrario... ...que claro. es los que defienden uh -huh. el lenguaje inclusivo dicen que favorece... Uh -huh. O sea, ni una cosa ni la otra. Yo claro. personalmente, y lo he hablado con algunos especialistas... al los cuales tengo mucha confianza... ...creo que en la alfabetización, que es el momento inicial... Es, con, es confundir al niño, Ajá. porque el niño justamente tiene que crear lo que se llama la conciencia fonológica y si vos le pones en un lugar donde tendría que haber una letra que tiene una, una, una cosa fónica que, que el niño va adquiriendo, vos le pones una letra que no hay cómo pronunciarla, claro. evidentemente debería lo pongo en potencial llevar a confusión ahora, para mí es altamente significativo que en la Argentina se ha destapado un debate y estamos hablando acá sí. sobre un tema como el del lenguaje inclusivo que creo que es un tema absolutamente chiquito, uh -huh. menor, pequeño que le interesa fundamentalmente una minoría intensa que hace mucho ruido y no se habla del problema de la alfabetización, que es el drama de la Argentina. Sí, decir, es decir, curiosamente, no se hacen problemas sobre uh -huh. qué está pasando con y la alfabetización. Y así como le interesa, a usted dice, si a una minoría, a, también creo yo hay una importante minoría, o quizás mayoría en esta discusión, que está totalmente enajenada con este tema. Te, que bueno, le logra ese, unos niveles de, de ese, enojo que me llaman la atención también, de en violencia en a, en a, incluso. Ah, enojada, decimos. Sí. Eso? Claro, en contra. por Lo que vemos en los mensajes, mucho, ah, mucho no, sabe no, que no, es mucho... Bueno, eso me parece otra posición errónea. Como me parece erróneo si se prohibiera. Porque no se puede prohibir? Es decir, ¿por qué no se puede Vos podés decir, mire, en esta casa, y en este lugar, la comunicación institucional se va a hacer en español, que es el, el, el, el, el idioma que todos entendemos y que es el idioma oficial y que claro. todos conocemos. Pero si alguien llega y habla en inclusivo... Bueno, está bien, es una, es una decisión. Sí, está claro que nadie va a después, hablar en después, en los después, recreos controlando a ver quién habla para sancionarlo. Pero, no pero aunque lo controlara, sería un disparate digno de una dictadura que se vaya a impedirle a alguien. A ver, Franco lo ya hizo, hizo investó, en España, claro. no se podía hablar en catalán y no se podía hablar... Y, en, no lo y no lo logró. ¿Pero por qué no lo logró? Porque la lengua tiene una vitalidad que no la va a imponer a alguien por una norma que te diga qué es lo que hay que decir y qué es lo que no hay que decir. Lo que pasa que lo que tampoco es cierto, que cualquier cosa que se le ocurre a un grupo, todos lo van a adoptar. Y acá hay otra cosa que es contra lo que me parece que va Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. que debe tener muchos problemas adentro, en el sentido que debe haber mucha gente militando esto. El problema de esto es político, no es uh -huh. un problema lingüístico. El problema lo, lingüístico lo, ¿Por qué político? ¿En qué sentido? El problema es político porque me parece que hay una discusión que es global, que no es solo de la Argentina, claro, claro, de lo que yo diría que es populismo contra el republicanismo. Uh -huh. el, el populismo lanza una cosa y quiere que todos lo hagan. Es decir, a alguien se le ocurrió el lenguaje inclusivo y hay que imponerlo en todos lados, porque además si no lo utilizás, de alguna manera te dicen que estás en contra o que discriminás. Entonces se toman esas minorías a las cuales se supone que se representa con el lenguaje inclusivo, como si se fuera a cambiar lo malo que hay contra las minorías imponiendo una palabra, o imponiendo y, una pero, manera de decir esto un de ¿Franco se entiende como populismo también lo que intentó? Sin ningún lugar a duda, uh -huh. sin ningún lugar a duda. Aunque no lo llevaba a la popularidad, justamente. Uh -huh. ¿Eh? ¿Y quién te ha dicho que el populismo tiene que llevarte a la popularidad? ¿Y qué es populismo? Yo creo que el populismo es el intento de controlar el poder y de mantenerte uh -huh. siempre en el poder. Franco lo hacía por la fuerza. Claro. Franco no lo había votado a nadie. Uh -huh. La pregunta es por qué no había elecciones y si lo iban a votar masivamente. Por, Posible, posiblemente las iba a perder. Por, es, es muy probable. Bueno, quizás, quizás eh, eh. El debate es muy largo y yo no soy especialista claro. en populismo y hay libros sobre esto. Sí. A lo que yo voy es que me parece que ese es el debate que está de fondo. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría dejar sentado algunas cosas. A Primero, ver. es un tema absolutamente menor. Inexistente en Mendoza. Inexistente en Mendoza. inexistente en qué sentido? En el sentido de que no hay ese debate. Ese debate, nosotros estamos hablando de esto por una cosa que pasó en Ciudad de Buenos Aires. Acá el director general de escuela, José Tomás, le preguntaron, y dijo, no, yo no prohibiría nada, y no me parece bien prohibirlo. Dijo. Claro. Dio su opinión, y me parece correcto. Pero, en y en no, esa... ¿pero usted en sabe, calle, Jaime, es. lo que nos claro. pasó Bueno, hacer... pero el debate viene por los medios de Buenos Aires, porque te vuelvo a insistir, si vos me dijeras, la dirección general de escuela sacó una resolución sobre esto, pero la sacó Rodríguez Larreta. Sí, la Sí, Quiere decir que acá no tiene ninguna incidencia. Y ese debate... Pero en las casas sí, Jaime, aunque no parezca. Nosotros lo notamos en los mensajes. Bueno, usted está sabe está que bien. ayer hablamos de este tema en la sí. mañana, y a mí me llegaron muchísimos mensajes. Bueno, porque está bien. Porque evidentemente hay algo ahí este, el, el, eh, tema, el tema indudablemente cuando vos le pones la mecha, y le prendes el fósforo, eh, explota, porque vuelvo a insistirte, creo que lo que está uh -huh. es una discusión de fondo de cómo se ejerce o no la libertad. Yo no tengo ningún problema en que se hable el lenguaje inclusivo, lo que no quiero es que me obliguen a mí o a él a hablar el lenguaje inclusivo. Claro. Y del otro lado, ah, me oiga, parecería mal, ¿no? pero si yo te, si yo te planteo, sí. yo quiero que no me trates ni de hombre ni de mujer, ¿cómo me tratás? Yo te trato con lenguaje inclusivo. Uh -huh. no, no, no, no, ah, perfecto. Y, y te voy a decir de dónde lo sé. Ah, para mí sería muy difícil porque no lo sé usar, uh -huh. pero... Yo sí, creo que nosotros no, tampoco, es que lo tampoco lo manejamos. Tengo, claro. ellos no no lo maneja, bien, ¿no? Bueno, no lo maneja casi nadie. Casi nadie está por claro. eso es que el debate es abstracto. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo que sí me... O sea, yo debería a esa persona tratarla en lenguaje inclusivo uh -huh. porque, por, pedido, porque por, empatía. Algo, por empatía. Pero fíjate, porque es como cuando vos vas a una casa y en una casa pasa algo y vos decís, bueno, yo, donde fueres haz lo que vive. Uh -huh. Tengo un amigo con el cual discutí ayer, que está muy en favor del lenguaje inclusivo. Uh -huh. Y él me decía que él como profesor universitario, cuando llega al primer día de clase, pregunta justamente si hay alguien que prefiere no ser tratado uh -huh. como con, con el masculino o con el femenino. Claro. Hasta el momento no ha encontrado un caso, pero da esa opción. Uh -huh. Él sí maneja el lenguaje inclusivo. Uh -huh. Pero, a ver, yo creo, y diría otra cosa, y esto ya es una definición política, yo creo que el lenguaje inclusivo es un lenguaje excluyente en realidad. ¿Por qué? Porque es para muy pocos porque en nombre pero no merecen esos también, por pocos que sean no merecen por supuesto que sí pero el problema es que no lo estamos tratando como el tratamiento que debería haber para alguien que es una minoría lo que te quieren imponer es que todos hablemos cuando llega la maestra a ver, yo siendo director general de escuela tuve denuncias de padres porque llegaba una directora y saludaba el lenguaje inclusivo a ver, se va a entender con este ejemplo acá somos todos, o sea, por ejemplo en Cataluña. En Cataluña no todos los catalanes hablan, Catalan. hablan catalán, todos hablan español y viven en un país donde hay... Eh, Otros eh, nada más. Eh, donde hay un montón de gente que todos hablan español. Entonces, a mí no me parece, y al revés, creo que hay que fomentar el catalán, creo que hay que estudiarlo. Que, lo que no se puede hacer es obligar, uh -huh. o que si vos hablas en español no te contestas. ¿Y qué hace? ¿Usted que conoce? Por ejemplo, en Cataluña, un muy buen Bueno, ejemplo. ahí tienen un problema, vos lo sabés, tienen nacionalistas presos. Claro. Ese es otro de, es, esa es otra deriva de este tema del populismo contra el republicanismo, que es el de los, los nacionalismos contra el constitucionalismo. Es decir, a, los, a, algunos catalanes, a algunos catalanes se les ha ocurrido que tienen que ser un país aparte y que se tienen que separar de España. Uh -huh. Pero hay una constitución, por eso los metieron presos. Pero votaron también, ¿eh? Claro, pero pero votaron en una elección que, que fue ilegal porque la constitución no lo prevé Vos no podés tener una constitución para todo y aparece un grupo y dice, ah, a partir de mañana vamos a levantar la bandera nuestra, porque somos nosotros cuatro que hemos sí. decidido que y para que no nos discriminen. Vamos a levantar nuestra bandera. Jaime, no, si yo no te maneras, estoy discriminando. Es cierto que la, la, la, la constitución nos estamos yendo de tema, ¿no? Nos pero yendo, de... pero es, es todo lo mismo. Sí, pero digo, la constitución no lo prevé, pero hubo una elección. Y en esa elección eh, tuvieron un resultado no, no, no, Hubo una elección que fue declarada ilegal y, por eso, y por eso los metieron presos. Bueno, correcto. Y por eso los metieron presos. ¿sabes por qué? Porque la constitución prevé que esa, que esa elección es ilegal. Porque lo que no quieren es perder la unidad del país. Por supuesto. Si vos acá. A partir de mañana decidís que cada uno de los que está haga lo que se le dé la gana. Hay cosas que son comunes. Después yo creo que hay que defender la libertad. Por eso si alguien quiere hablar el inclusivo, que hable. Lo que no puede ser es que me pidan a mí. Que o que me impongan el pero no, no es al revés, perdón, y estoy un poco autorreferencial, pero yo noto más eh, cierto, o cierta imposición a no usar el inclusivo... Que, al revés de que, que la que, gente que, que lo use, usarlo. que te obligue a que vos también lo tengas que usar, ¿se entiende? Vos fíjate, Yo no lo todo al revés. Al, fíjate, al fíjate lo que está pasando. Fíjate que está pasando, por ejemplo, en España, una ministra de inclusión, una cosa por el estilo, eh, planteó, y creo que la sacaron corriendo, de que el Código Civil había que eh, volver a redactarlo en lenguaje inclusivo. Esto es una cuestión de avance. Ah. Empezamos por lo empático, porque sí, lo haga con quien quiere, y terminas con la directora saludando en una escuela de acá de Mendoza el lenguaje inclusivo. ¿Y si sí, pero qué tiene de malo? Supongamos que que no la hablaré. mayoría no habla el lenguaje inclusivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué le tenés que...? De malo no tiene nada, sí. y yo no la sancionaría a esa directora. Ah, pero si a esa directora le digo, mire, y de hecho, ¿sabés lo que ocurrió? sabes cuál fue la reacción? Que los padres no querían eso. Después resultó que la directora tenía algunos otros uh -huh. conflictos dentro de sí. la escuela uh -huh. que llevaban a que esta fuera un elemento más. La gota que robárselas. Pero de todas maneras, a lo que yo voy, es que me parece que hay cosas que son comunes y hay cosas que son de un grupo. Entonces es altamente, para mí, sugestivo que lo que es de un grupo se pretenda imponer y pero al total. Un, es un debate de un grupo que con el tiempo, por ejemplo, a un paralelismo con, eh, con el feminismo, para ser más claro, que empezó siendo una minoría el reclamo. Y terminó creciendo ese reclamo hasta que atravesó de más, a nivel gubernamental, de, de, judicial y el de demás. reclamo de más del 50% de la población mundial. Por eso, pero digo, empezó siendo pero, como una minoría. Por eso está muy bien, por eso yo te digo que desde el punto de vista lingüístico, y si quieren volvemos ahora a lo del lenguaje sí. inclusivo, uh -huh. desde el punto de vista lingüístico no hay manera por más que saques mañana una resolución, de claro. dice, ni, ni siquiera de controlarlo, de prohibirlo, porque el hablante claro, habla claro. como quiere, el hablante que quiere decir aiga, uh -huh. dice aiga, y hay lugares donde el aiga es lo prestigioso, porque todos dicen aiga. Uh -huh. sí, sí, sí, sí. En cambio, si vos lo decís en una clase de la Facultad de Filosofía y Letras, te van a mirar con una... y posiblemente te van a corregir, ¿por qué? Porque en esa comunidad hablante no es lo que se usa. Claro, usted sabe Ahora, que esto pasó con, eh, con fue ¿no? El año pasado y justo tuvimos claro. también este tema aquí en debate y vino uh -huh. una profesora, no recuerdo su nombre, de la Universidad de Cuyo, que nos decía, mire, en realidad no está mal, este, depende dónde, justamente de lo que usted nos marca además, sobre ese término puntual. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, <coughs> vuelvo a insistir eh, y, y esto me parece un tema a analizar, ¿por qué se dijo que se prohíbe algo que no se prohíbe? Tengo Ajá. acá la resolución, léanla, búsquenla, está en internet. Bueno, quizás ha sido la resolución... una comunicación de la red, en definitiva. Claro, bueno, claro. posiblemente tiene un problema que no tenemos acá y es que tiene esas minorías intensas muy activas y no saben cómo hacer para que esas minorías intensas no impongan el ritmo de toda claro. la escuela, donde hay un montón de gente que no comparte eso. Ahora, yo creo que eh, la sociedad, y fíjate en los lugares donde no hay este espíritu de compartir, de aceptar, de incorporar, terminan en guerra, como en, como en Ucrania. Es decir, apenas aparece ese virus que empieza... Por la cosa chiquita, te una de te una palabra, una bandera, y qué sé yo, y termina una guerra. Y los antecedentes en el... Bueno, tiempo. pero es distinto, me parece que en este caso el, el virus o, lo, o la minoría habla justamente, valga la redundancia, de inclusión. Uh -huh. De incorporar a gente que por ahí está fuera el, del sistema, en cierto sentido, en este caso el lenguaje, incorporar no es algo negativo. Digo, esa minoría lo que está pidiendo No, no, hoy hoy. totalmente. Lo que pasa es que lo curioso es quiénes son los que militan eso después. Porque esas minorías son parte de la militancia después hay una militancia el presidente de la república habla en inclusivo uh -huh. y lo has escuchado más sí, de una sí, vez uh -huh. quiere decir que no y, y eh, vos alguna vez lo escuchaste a Cornejo o a Suárez hablar en inclusivo no no claro que no bueno quiere decir que eso también ha pero sido... Pero está marcado, eh, ayer lo decía vos, Sebastián, sí. pareciera una pena para mí. Porque... Yo creo yo creo que Alberto Fernández en general lo imposta, creo que lo, lo finge, digamos. Pero no creo no que en hable... particular con Sí, su hijo pero no creo que él hable cotidianamente en inclusivo, no lo creo. Incluso una cosa que se impuso que es el famoso asunto de todas y todos, uh -huh. que es una cosa también impuesta desde un discurso oficial. ¿El todes le o sea. cae mal? No. A mí me cae bien, por no, ejemplo. No, a mí no me cae ni bien ni mal. Yo no lo uso porque no me es natural. Uh -huh. Y en general uno usa las palabras que por diversas uh -huh. razones, Se le hace y el... por eso las palabras van cambiando. Ahora,